Esta bomba. alguien que se ponga mute. Arde. ¿Qué mapa es? Arde se pone. Blue, tranquilo. Alguien que se ponga mute, porfa. Ya hay arde. pasa miedo, eh. Una clase, tío. ¿Cómo? ¿Cómo? Repite eso. Una, una, class. Class? Eh, una sí, clase. No Espero que no nos hagan lo mismo con nosotros, Blue. Que okay, soy no mad. No mad. Ah, yo no soy no mad. Y hay un blitz Son dos counters. Muy counters de clase. Ah, no. yo a pistola? No, no lleva tenemos... la metralla de esa rara. He hecho, hay un de hecho, hay un No, el otro, el Mossy. Hay un Mossy. Le hacer okay. lo siguiente: Clash camper spawn por el culo del avión. Pa, pues no todo <risa> mucho Sé ¿Ese quién lo hace? Eh, eh, es. es esa es lo que, la hace, que eh. he dicho en la vida, pero venga. Bueno. ¿Puedo subir? Gracias, la tapa es primero. Vale, yo veo que la Mancan, que es él muere y ya no ¡Gracias! lo estoy aquí. Callaos, callaos, callaos. Que esté aquí con Rock, lo tengo aquí entretenido. Tío. Va a rápido, Vamos a salvarle la vida. Bueno, vale, voy para abajo. Está nada de vida. Ah, vamos payajeo. Ok, está aquí justo. Voy a por ti. Todo un en equipo entero. Mata cuchillo. Jeje, <ríe> bueno, muchas gracias, gente. De no, nada, sí, tío. Tienes cuidado que hay, hay Capcom. Me he comido ante uno y he estado. Uh, qué rico. Eh, no, es que llevar... no. Es en plan. ¡Vamos! Ahora, ahora. Me mi... Vale, por si acaso si ¿sí un ¡Oh, tío! ¡Corre! Vale, no, no ha muerto, no ha muerto. <ríe> ¡Chicos, de vida! ¡Chicos, de vida! Pero está de ¿Cómo se sí, para, te para, te una? ¿Cómo para una clase ¿Cómo se te para una, te una? ¿Te compone, ¡Ah, sí, mira! ¿no? Capcan, Capcan, Capcan, <ríe> tengo aquí encerrado. Capcan está mi derecha. No, ¿Quién ha sido que... eso? Sí, sí hay. ¿Quién ha tirado esa bomba, tío? Haz un Capcan. Me han matado otra vez el... el escudo. Me han matado otra vez el escudo. Hay que buscar echar el escudo. Está por ahí, Bandi, ¿eh? apuntando para allá. Me encanta esa mierda. ¿Terma y tu hecho trabajo? No. Tío, no. no, no. eso es un trabajo raro, pero venga, vale. Esa, ¿sí? Está a la izquierda. Es izquierda, izquierda. Tú izquierda, izquierda. izquierda, izquierda, izquierda, No, pasillo, no, no, no, no, ahí no. Es izquierda. Nada no, más que pasa. Izquierda, izquierda, izquierda. ¡Ay! Uf, madre mía, sí, me Dios. <risa> Cuando le refirimos a izquierda es al pasar la esquina Oye tío, que, que he grabado la, lo de Clash tío, hostia De nada por la Claymore Y la Claymore no lo ha matado en realidad No, la Claymore ha explotado macho daño a mí Y a mí, ¿eh? y a si todos todo principalmente por eso o sea, tío. Me acuerdo que habíamos dicho ¿Cómo matamos a Clash? Y de repente así, pum <risa> Así es como se usa class. Ay, Dios mío, pero ha salido volando por ahí todo. Sí, tío. Ahora es cuando me. Ahora es cuando va ella por mí, ¿sabes? Ahora se pone el Nomad. Y yo lloro un poco también, ¿sabes? <risa> Tengo miedo sí, de mira. Nomad, pero no, no de Blaze. De Blaze es como, bueno. Es counter sí, pero no tanto. Claro, te puedes poner este botar al aire y está. Te... La justicia llueve del, fiel, del cielo. Del suelo. del suelo, del suelo. Iba a decir del ciruelo, pero no del cielo. La justicia llueve del ciruelo. Venga, ¡Vale! A few moments later. Aquí, Pucho Dos escudos? escudos. Dos. Dos, escudos. ¿Qué tú sí, ¿Quién cara? Creo que es un blitz. Es un blitz. Sí, es un tengo miedo, tengo miedo. Y Black también por ahí. Me han una flash. Buah. Te lo deja activar, eh, Falconiente. Vale. Ah, no, Geo. Ah, tú eres el... No. Ah, mira. No, tío. Si alguien me abre por arriba, tengo fragmentación. ¿Por dónde? Glass. Glass. Glass. En los tobillos, tío. Eh, eh, eh, eh, eh, eh, Tienes aquí a todo el mundo. Tienes aquí a un monte, que lo sepas. Hay otro aquí. Ya, te lo veo. Voy para allá ¡Eh! Se quita, se quita el lado ¡Allahu atuar! métalo <risa> ya! Me ha costado Me quería matar a tiros en lugar de eso, pero vamos Ábreme atrás, ábreme atrás Vamos ahí Hola. Paso yo, ¿vale? Y te aviso, ¿vale? No, arriba arriba y uno, arriba no, no, no. hay uno Arriba, arriba, arriba La verdad que está arriba Sí, sí, por ahí, por ahí Te va a tener que echar ahí, está allí al fondo Venga sal. No no no. ¡Ah! ¡Ah! Eh. Eh. Quédate quieto. Oye ya, aquí bien. no tengo, no tengo carga, no tengo carga estoy en la mierda. entra entra. Va a uno. No pique. Creo que ha bajado, no lo sé exactamente. El eh, Glass está en la puerta esa. Ahí hey, está Pac, el hey, ahí está, profe. No, no, no, no, no. <ríe> he, he bajado tranquilo. ¿Dónde cojones está alargado el otro? Mierda, he roto el dron. Por la atrás seguramente. Es Pac. Yo no daría mucho la espalda, ¿eh? Están ahí. Sí, sí miralo, míralo, ya están ahí. Uh -huh. Están en la... El... ¡What! are you doing en mi Vamos por aquí. Madre mía, ¡Manga! ¡Manga! Nice. ¡Manga! ¡Manga! ¡Manga! ¡Manga! ¡Manga! ¡Manga! Porque le he metido el C4 al otro al Montari, ¿no? Si os unéis. Yo sigo recordando eso. Oye, he quedado primero con 6 asistencias. Fuck you. Me si con, ¿visitaré cero kills y 6 Yo tengo seis asistencias, pero yo te ayudo en todas las kills. Tú porque son asistencia, las que son más. Yo es que yo te en todas en todas las kills, tío. ¿Qué más quieres? Adivina quién ha ralentizado a, a, a los jugadores para que tú los mates más fácil? ¿Eh? ¿Y Yo... me has dicho dónde estaban? Vaya, la eh... Eh, ¿Y ese hombre? ¿Qué sí. le pasa? Que estaba corriendo en el sitio y toda la <risa> su casa Para su casa... Ya <risa> <risa> <Para su casa. risa> <risa> sale... ¡Hasta go fast. ¿Mira? ¡Sabía que me matar! ¡Muerto! No, Uy, ¿Tú ¿tú ¿Tú no. ¡No! ¡No he podido más! Lo siento. Okay. Lo tienes que matar al de abajo. Al de abajo tienes que matar si es No pasa nada. Yo sigo primero. Yo. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Y el Geo me supera, tío. Ya ya es que lo que faltaba. Jeje, wow. ¡Let's do this! Geo, ¿dónde está? No lo sé. Estaban en el morro. Eh, están por Síguen ahí, allí. tío. Síguen allí. Síguen, y, siguen allí, siguen eh. allí. Se han comido, eh. No, han Nos vienen por aquí. Vosotros no vengáis, ¿vale? He dicho que no vengáis. Se ha comido uno. Se, se ha comido una Necesito ayuda, no mala aquí Me ha metido el mazo. Bueno. ¿Quién era? Termaid. Termaid, Te oh, He usado tu mierda, eh me he comido los tres mazazos de una no, no no quieren venir ni de coña, tío Mira, templo, si ya, quieres hacer algo va, Ve por detrás, sí, sí, sí. intenta ir por detrás el, el, el, el, el, el, el Y la trampilla está rota, eh está fa, Me está de de Tiene miedo de mí Pues no te acerques a mí, tío, este es mi sitio Me violan Vale, hay un tío Justito ahí Ahí El otro está aquí <ríe> Lo quiero matar, tío Yo... Soy... ¡Hipama! ¿Amante? ¿Qué? ¿Cómo ha matado a Ejo? ¿Qué? ¿Has matado <risa> ¡Sí! <risa> Estaba disparando a la pared usted. Estoy... <risa> ¿No? no me diriges eso <risa> oh, We is the class, class ever existing no, no, no, no, ¿Por qué existe ¿Por esa Hermosa Teo las ansias tío, las ansias Era tu o él, tío Ojalá se escriba así estudio, cool Porque no me acuerdo, ¿vale? Sí, no, sí, sé, no sé no Chico, eso tío. yo es que lo que quería hacer era robarse la Blue con el C4 o algo <risa> yo, quería, yo quería robarse la bloc con él el... ¡Pero he hecho, he hecho el 360! <risa> <trisiste. risa> yo quería ¿Cuál? tirar ahí el C4 y cargarme sí. a Chico, Chicos, yo me lo voy ya ahí. Vale. ¿Para qué tirar. Vale. Me voy a ducharlo ya Bueno, decir adiós Bye. todo No sé, luego luego ¡Adiós! Venga, hasta ahora You're about to get What? <laughs>